Sabes que ya no soy yo no oh no no no, no yeah. oh. Por no intentes convencerme, si sé que voy yo no somos iguales. Quizá te comenga un tiempo sin verme, quizá me comenga un tiempo sin verte. No falla, no intentes convencerme Si sé que hoy yo, no somos iguales Quizás te comengan un tiempo sin verme Quizás me comengan un tiempo sin verte Tiempo de conocer a otra gente Hace rato que te estaba notando vaga ausente No te echo la culpa de nada Espero que te suene coherente esto era la dos, esto era mitad y mitad En el amor y la amistad, hay que verlo todo Es que mi corazón está por dinamitar Si no le doy algo más, tengo que cambiarlo, modo. cambiar los modos Cambiar los modos de manejarme Pero tampoco quiero a alguien solo para corregirme Pero tranquilo, no es para angustiarse Siempre hace bien renovarse Por ya no intentes convencerme Si sé que voy yo no somos iguales un tiempo sin verme Quizá me convenga un tiempo sin verte Porfa ya no intentes convencerme Si sé que hoy ya no somos iguales eh. Quizá te convenga un tiempo sin verme Quizá me convenga un tiempo Quizá. sin verte Ya no intentes convencerme Que hace tiempo que no somos iguales, más. Deberías darte cuenta sola Que lo que teníamos antes en común Ya no está Ya no intentes comparar el pasado Con la actualidad Porque soy Después de tantos años, tus ideas y las mías ya no son las mismas no, no. Y una vez que ya no estés aquí, y una vez que yo no esté ahí Cuando por fin dejemos de fingir, tal vez nuevamente podremos coincidir Y una vez que ya no estés aquí, y una vez que yo no esté ahí Cuando por fin dejemos de fingir, tal vez nuevamente podremos coincidir por no intentes convencerme, si sé que voy yo no somos iguales Quizá te convenga un tiempo sin verme Quizá me convenga un tiempo sin verte Por falla no intentes convencerme, si sé que voy yo no somos iguales Quizás te convenga un tiempo sin verme Quizá me convenga un tiempo sin verte plata para el mundo, oh. no, no, no. la ciudad de las diagonales